Hola amigos, un saludo muy especial para Otto, hoy está Happy Happy, Happy Verde Tuyuto, saludo grande, abrazo grandísimo, este hombre y en su canal OZ Producciones, apoya la música latina, apoya a nuestros artistas, así que hay que seguir aquí con OZ, se lo dice Ricardo Bustos de Los Alfa 8, seguimos con Los Alfa 8. Mm.